Buenas noches, buenas ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos y bienvenidas Bienvenidos y bien, bienvenidas Gracias por estar aquí Compañeros, compañeras ...en el aniversario número nueve... ...nueve de su programa... ...con el mazo dando... ...y vamos a poner la etiqueta de una vez... ...¿qué pasó? ...la etiqueta es sencillita... ...numeral el mazo nueve años... ...con Chávez... ...numeral el mazo nueve años... Con Chávez siempre como venga Con Chávez Siempre numeral el mazo nueve años Con Chávez, con Chávez. Siéntese por favor que está en su casa ¿Qué va, ¿Qué va, ¿Está bien? Está bien compadre, pero estamos en vivo Numeral el mazo nueve años con Chávez, nueve años, que viene la orquesta y viene la... ¿Ah? ¿La qué? Mariachi, todo, todo. Todo, vale, claro. ¿Están preparados? ¿eh? Esta, esta noche amanecemos, amanecemos randeando ¿no lo que dice la canción. ¿Ah? Esta noche amanecemos. Bienvenidos y bienvenidas a su programa 421 con el Mazudan. Yo estuve sacando la cuenta, yo estuve sacando la cuenta y son nueve años, ¿cuántas semanas tiene el año? 52, ¿verdad? 52, ajá, por nueve, saquen esa cuenta ahí por ver. 468, dijo allá el camarada Ray, que le yo lo estoy casando por aquí. Pero ahora anda con el pelo corto y no lo conocemos. 468, vamos por 421, quiere decir que nosotros hemos echado el carro en 47 programas. ¿Ah? Hemos echado el carro en 47 programas. ¿Ah, Coquito? ¿Ah? No, bueno, ahí está metido, ahí está metido la pandemia... Está metido la Semana Santa, carnaval, navi navidades, mi, mi cumpleaños, cuando me casé, todo. <risa> ¿Qué pasó, no. Y también hemos estado, hemos estado con casos de, de duelo, pues, que no lo hicimos, no lo hicimos. Momentos de duelo. Pero fíjense, por la pandemia fueron dos meses, creo, más o menos dos meses y pico, que no, que no lo hicimos. Bueno, son 47, tenemos que, que recuperarlo, ¿yo? Tenemos que recuperarlo. Fuimos 421 programas. Por ejemplo, fíjense, eso dice aquí, según lo que sacan estas cuentas, 1890 horas al aire de programación. Eso da en vivo. Eso es como que fueran 79 días continuos de transmisión. Perro. Cuatro horas y media en promedio de programa, aunque hemos bajado el nivel últimamente. No hemos llegado ni a cuatro horas y media, va Dieciséis mil horas de montaje. Esto es puro montaje de este programa. Dieciséis mil horas de, de montaje. Once mil videos producidos. Es decir, que yo he tenido que ver once mil trescientos videos y más de lo que hacen los... los, los, bueno, los Torturadores que hacen el programa. Eso equivale a 23.100 horas de producción. De producción. María, ¿cómo está usted? Bienvenida, mi María. Se han publicado en la página web 139.536 notas. 43 por día, 1.292 al mes. Eh, antes hacíamos el programa, de eh, o sea, me manera, itinerante, por por todo el país, lo cual lo vamos a comenzar a repetir porque viene viene la campaña, y vamos a dar la vuelta al país como corresponde. Recorrimos aquí hecho hecho lo, lo burro muerto 93.612 kilómetros, el equivalente a 2,3 vueltas a la Tierra. ...como ir al furrial y venir... ...no sé cuánto tiempo... ...se han hecho 127 programas en el interior del país... ...y 46 ciudades visitadas donde lo hemos hecho... ...su programa con el mazo... ...dándolo... ...numeral el mazo, nueve años... ...el programa... ...el aniversario es el 10... entonces ustedes querían que yo hiciera torta el, el 8, no era imposible... Imposible, la torta llegó ahorita. Para este, viene la orquesta, viene si el conjunto. Torta y canto. ¡Oh! Feliz te deseamos a ti. Si hay torta y canto. Adiós. ¿ah? Sí, Agarraron a Malerín en el aire. <risa> ah, nueve años. ¿Qué tal? saludo por allá. Ah, está haciendo frío por aquí, me dijeron. Ah. No tanto, no tanto, no tanto. ¿cómo? Más o menos. Sí. Menos que en el Furrial. ¿Cómo va la cosa? ¿Ah? No, empezando ahorita, empezando, estaba saludándolo. Además, presidente, que usted sabe que habíamos hecho algunos programas. Bienvenido, presidente, por favor. <risa> además, además. <risa> habíamos hecho algunos programas. Con público, y es distinto hacer el mazo con público que sí. Es muy distinto. Mira a Boris allá, Boris Aguirre. Bo no, Boris bo Castellano, bo no, vale. Perdón. Eso sea, no es parte de este programa. Ah, está infiltrado. <risa> 360 infiltra el mazo. Ah. Bueno, no. mis saludos, pues, a todos. Y mis parabienes para el programa con el mazo dando. Hemos Invitamos presidente a los diputados, invitamos a, a los compañeros comunicadores populares, hay unos cuantos aquí. Este... este es el primer programa con público así masivo, ¿qué hace? El... Después de la pandemia, yo creo que sí, ¿no? Bueno, no, el aniversario pasado había, no había pocos, pues había como había 40 menos, ¿no? personas más o menos. Ah, bueno, este es con mayor público, o sea que a partir del noveno año empieza otra vez el mazo con público en vivo y directo. ¿Ah? ¡Cúmplase! Bueno, nueve años, Diosdado. Una silla, vale, vamos a sentarnos. No, si Mira, no le... me traes a Silita. Aquí está Marlene también. Tito. Ah, Tito. Bueno, pásame una silla ahí, pues. Una silla, ¿por dónde me siento? No, bueno, nos toca cartelera, presidente. ¿Cartelera? Claro, te tiene bueno, que ayudarlo. A... Me siento aquí. por aquí. Lo que aquí es cartelera, no me vaya a dejar solo ahora, porque... ¿Ah? Qué noticias nos trae, mira María Corina Machado. Esa es mi candidata para la primaria. Todos con María Corina, ¿ah? Marihuanita Guevara con su tabaquito. ¿ah? Aquí tiene todo preparado, ¿no? Mire, presidente, aquí está la foto del primer, el primer programa. Ajá. ¿Cómo sería? Ya o sea, yo perdió con este traje. ¿eh? El vivo elegante, ¿vale? Qué elegancia. ¿Ah? ¿Dónde está la cámara aquí? Está. Mira, ¿eh? No hallaba ah, que ponerme ese día papachuco, la cosa. <ríe> No hallaba que ponerme ese día Ese día usted también nos visitó Mira, aquí estaba Mi mira, mira, chaquetica roja, vale ¿Ah? Chaquetica de militante de base Lo hicimos allá en, en donde estaba Dios, Donde A estaba Darío Darío, vale. sí señor, sí Año 2014, han pasado nueve años ¿ah? Nueve años Se dice rápido y se dice fácil viste gente porque no se sienta perdón no, no se sienta. lo tiene ahí castigado? <risa> Mira, se Ay, tiene... hay los comuneros también están los comuneros comuneros aquí. y comuneras mi saludo Sí, también están los comuneros Mira, aquí se dice fácil y rápido pero son nueve años donde el mazo con el mazo dando, ha cubierto y ha corrido la historia del país intensa, porque son nueve años que podrían significar noventa o cien. Han sido nueve años intensos de mucha batalla ideológica, batalla de ideas, de una intensa batalla simbólica, política, de la batalla por la verdad. Y el mazo ha ido a la vanguardia en la batalla por la verdad de nuestro país en estos nueve años. En cada coyuntura, si usted quiere revisar la historia reciente de Venezuela, en cada coyuntura lo que tiene que buscar al mazo de esa semana para poder entender qué pasó en esa coyuntura. Ha cumplido un papel estelar, de verdad, el mazo. Y... Con la perseverancia, la disciplina y el ejemplo permanente de Diosdado Cabello Rondón. De verdad, felicidades, felicitaciones. El único momento que me dio, agarró vacaciones fue cuando se autoenfermó. <risa> dos meses. Dos claro, meses, eso ¿verdad? Eso fue de julio a septiembre. Julio completo, agosto completo. 2020. Yo, do, sí, dos. Do. Cuando, ...recuerda que cuando hablamos por por teléfono... ...que nadie creía que era yo que estaba hablando... yo le di, ...usted me dijo, ¿cuándo volvemos? Yo le dije, el 15 de, de, de septiembre... Que, sí, ...que decían que era un doble de Diosdado, que era mentira... ...que no era Diosdado... ...no, porque tenía la voz gruesa... ...acababa de salir de una situación difícil, complejo. ...fue el único momento, año 2020... ...donde estábamos en cuarentena... ...todavía estábamos en cuarentena radical, voluntaria... ¿Eh? Prácticamente, bueno, la gente estaba en sus casas. Casi que ni salíamos de la casa. Yo recuerdo en aquella época que todos los programas y las actividades semanales las hacía desde la casa. Es correcto, sí. No se ponía un chor, una chaqueta y salía en vivo. ¿Ah? Era más cómodo porque se quitaba la chaqueta y ya estaba en chor y panela en la casa. ¿Ah? Aquellos tiempos, 2020. Bueno, ¿cuántas cosas no hemos pasado? Intentos de golpe de Estado, intentos de magnicidio, intentos de invasión mercenaria, guerra económica brutal, brutal, guerra política, elecciones, triunfos electorales por montones en el año 2017, 2018, en el año 2020, 2021, y siempre con la verdad, siempre con la verdad, porque... El mazo ha tenido la característica de mostrar la cara verdadera del enemigo, de los enemigos de la patria. La cara verdadera y los chanchullos, las mañas, las trampas, los complots y las conspiraciones de los que se esconden detrás de un mensajito. ¿Mm? Ahora ellos están ensayando el prototipo del enemigo invisible. No solo aquí. Es la estrategia demócrata, desde el poder. Ellos ensayan el enemigo invisible, no aparecen. Escondieron al malbañado. ¿Así que le dices tú? <risa> yo digo Juanito Alimaña, presidente. Ah, Juanito Alimaña, ah, vale. eso yo... Malbañado, yo trato, ¿le dice trato, quién es que le dice...? Yo lo trato mejor a él. ¿Quién es que le dice malbañado? Jorge Rodríguez. Jorge, Jorge, Jorge. Le el dice? malbañado, bueno, o sea, como lo quiere usted decir? ¿Malbañado o Juanito imagen Bobolongo le dicen otro Bobolongo, sí. sí Bueno, Google le dice Bobolongo Usted mete en Google, Bobolongo Y le aparecen todas las noticias sobre el personaje pues. Y además en imagen, las fotos son todas de él ¿Ah? Lo escondieron Lo patearon Ya no le sirve Ya lo usaron Ya se les quemó Ya se les acabó y lo escondieron, arrancando el año, para empezar a ensayar la táctica del enemigo invisible. De atacar por debajo, de la guerra económica, de perturbar la recuperación, de dañarnos la vida a los venezolanos y a las venezolanas. Ahora la estrategia de la guerra del enemigo invisible, pues. Sí, presidente, y además es, ellos la estrategia tiene sus tácticas. Una de las tácticas es comenzar a pedir perdón, ¿no? Todos piden perdón claro. ahora, todos, y le echan la culpa a alguien, a ese enemigo invisible. Todos no, no, no, no. hemos cometido muchos errores, tenemos que reconocer, pero nadie dice, yo me voy a apartar porque en estos 23 años he sido un desastre, soy un inecto, no, esta oposición no sirve, pero es culpa de los demás, no es culpa mía. Ellos anunciaron hoy algo, ¿no? ¿Qué fue lo que anunciaron? Hoy anunciaron, presidente, el cronograma. ¿Qué piensas tú de ese cronograma? No, yo lo dije aquí desde el primer momento, presidente, que aquí no va a haber primaria. Esto es una forma de ganar tiempo. ¿Y los pronósticos de Diosdado? Sin truco ni maña, presidente. Sin truco ni maña. El mazo no engaña, pues. Vamos a ver este pronóstico, yo creo que se va a cumplir. De y... todas maneras, ahí tenemos los candidatos, pues. Y... Enrique Capril Radoqui. Valoración. <risa> María Corina Machado. Juanito ¡Oh, Alimaña. ¿Quién más? Benjamín Roseo, presidente. ¡El Conde del Guacharo! ¡Delsa! De ¿Qué tal? ¿Ah? ¡Conde del Guacharo, vale! ¡Conde del Guacharo! ¿Qué estará buscando en esa primaria, vale? ¿Qué estará buscando? ¿Qué creen ustedes que está buscando el Conde del Guacharo? ¿Ah? ¿Quién más? ¡Delsa Solórzano! ¡Delsa Solórzano! ¡Manuel Rosales! Es la de los... ...los barrilitos, pues. Hey. Correcto.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 Bueno, ese, écheme la bendición ahí. Ese, presidente, ¿te conoces al padre Carlos? Claro. Él era el que estaba en Yare, cuando estaba el comandante. Correcto. Lo andaron a buscar una vez, allá en Yare, y no lo conseguí. ¿Ah? <risa> lo vengo a conseguir hoy. Es <risa> en el aniversario del mazo dando. Qué casualidad, Vale. Son es una de las cosas que Chávez siempre me acordaba. Te mandé a buscar padre de Yare y no lo conseguiste. ¿Ah? Ahora...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 Ellos se comprometieron a entregar ese dinero para obras sociales de nuestro país. Ya entregó, entiendo, presidente, más de 2.000 proyectos se entregaron. Uh -huh. Con nombre y apellido en los sectores priorizados. Se apartaron... Electricidad, agua, salud, educación y mitigación de la lluvia. Es dinero que le pertenece a los venezolanos. Es dinero nuestro, pues, de Venezuela. Y es dinero que vendría con proyectos concretos bien diseñado, bien estudiado, directamente como inversión para la mejoría de estos servicios públicos. Eso se estudió muy bien, porque si algo bueno tenemos nosotros, así lo tengo que decir, Dios dado, con la verdad, si algo bueno es que tenemos tremendo equipo de gobierno, tremendo equipo de compañeras, compañeros, científicos, científicas, gente seria, pues, y cuando hablamos algo, Boris... Eso es lo que se va a hacer cuando hablamos algo. Bueno, nueve años, Diosdado. ¿Qué es lo que tienes tú para hoy? ¿Este poco de libros aquí? No, no, no, lo primero que tengo que decir es que este programa es culpa al presidente. Correcto. Es culpa porque usted dio la instrucción hace nueve años y un poquito. Nueve años y un poquito de la... Diciembre de 2013 quizás. Sí, de la... necesidad. Después de la victoria del 2013, correcto. Sí, de la necesidad de, de comenzar a... A, bueno, a cubrir espacios en lo mediático pues, uh -huh. Buscar ahora el programa Luego, el nombre se lo puso el presidente también Una llamada telefónica y cuadramos el nombre entre los dos Y salió, salió el nombre El nombre que, este una hubo, hubo Una la combinación, porque combinación. Lo, tú le ibas a poner Diosdado, no sé qué No, cosa, no, ¿no? Eh, fue una propuesta Escribió a, eh, Roberto, Roberto Hernández uh -huh. Dijo, este debería ser el nombre de, Del programa, porque el programa no tenía nombre Casi quien salió como el batallón sin nombre de, de portuguesa de Araure. Era, era, no tenía nombre, yo le dije, mire, dijeron esto, y él dijo, debería ser algo así como con el mazo dando, eh, adiós. Rogando. adiós, rogando. Adiós rogando, adiós rogando, correcto, correcto. adiós rogando. Entonces adiós rogando. yo le dije, bueno, adiós rogando, creo que el nombre podría ser con el mazo dando. Y el símbolo del mazo, pues, porque se trataba era salir con un mazo, mira, batearlas todas. Estábamos Fíjense, empezando 2014, veníamos de una buena victoria, 2013, buena victoria, diciembre de 2013, en las elecciones para alcalde. ¿Ustedes se acuerdan? Cuando esta gente salió a llamar que las elecciones de alcalde no eran de alcalde, sino que era un plebiscito. Correcto. ¿Cómo es que le decían ellos? Un plebiscito. plebiscito. Un plebiscito. Y se fueron a recorrer al país, la verdad verdadera es que se fueron a recorrer al país para montar núcleos... ...de la guarimba que después ellos convocarían... ¿Mm? ...y ellos creían, de verdad, estaban imbuidos de esa creencia... ...que en esas elecciones de alcaldía, ellos iban a tener mayoría... ...y resulta que esa vez sacamos en el voto nacional el 55% del voto nacional... ...y de 335 alcaldes ganamos casi 300 alcaldes... ...una pela pues le metimos a esa derecha... Diciembre, empezandito diciembre sí. 2013 2013, correcto ¿Y qué fue lo que hicimos? Convocamos inmediatamente diálogo, ¿se acuerdan? Que fue... Fueron allá al palacio El vampiro Claro, fueron al palacio Única vez en mi vida que he tenido el vampiro cara a cara Cuando le di la mano temblaba, temblaba el, el cuerpo Yo no sé si es de odio, de rabia o de miedo Pero él temblaba la mano estaba fría, fría, helada y sudorosa del vampiro. Estaba, estaba saliendo del ataúd en ese momento. <risa> <risa> estaba fresquito. Estaba fresquito el vampiro. El vampiro no se pierde el mazo, ¿viste? El vampiro se trasnocha allá en Madrid entre copas y copas para ver el mazo completo. Y, y jamón. ¿Ah? Copas y tapas. Copas Y tapas. Yo ah. he, he ido por allá. ¿Sí? <risa> Ese, ese diálogo, nosotros le hicimos un planteamiento serio a ellos, bueno ya ganaron unos espacios, administrenlo, gobiernen bien, vamos a dialogar, vamos a trabajar, y nosotros no hacemos esto porque seamos estúpidos o imbéciles, no, somos muy imbéciles, entonces vamos a creer en diálogo con unos fascistas, con unos neofascistas, con unos extremistas, no, no, es por un método, porque por la vía del diálogo de la palabra, todo es posible. Inclusive con los fascistas y neofascistas, uno se les planta seriamente, uno se les planta con el pueblo en la calle, uno se los planta con la palabra firme y clara, con el discurso, con el mensaje, pero también uno abre compuertas, de las compuertas que abrimos ayer, hoy llegan muchos a hablar, es correcto. Muchos de... Algunos decidieron cambiar la posición que tenían. Correcto. De las compuertas que abrimos en el 2013, 14, 15, 16, fueron llegando después con el tiempo. Inclusive los sectores más extremistas hoy por hoy, por hoy, por hoy, por hoy, no les queda más alternativa que rogar diálogo al gobierno bolivariano. Rogarlo prácticamente. De rodillas rogar diálogo. Y eso es fruto de que hemos sembrado... Afortunadamente, siguiendo el legado de nuestro comandante Chávez, siguiendo por el camino de Chávez, que es el camino nuestro, el camino de Chávez, siguiendo por su camino, hemos sembrado la idea de una democracia viva, de plenas libertades, de debate permanente, de corrientes, de ideas, de propuestas. Hemos sembrado la idea de un diálogo interactivo, un diálogo primer lugar con el pueblo, un diálogo con los sectores económicos, un diálogo con los sectores culturales, un diálogo con todo el país y un realidad. diálogo político. ¿Mm? En todas las instancias. Correcto. Y con todo el que quiera dialogar. Un diálogo interreligioso, inclusive. Así que, en ese marco de una buena victoria y un llamado que subestimamos... Creo que fue la última vez que subestimamos los llamados a violencia y a guerra civil de la derecha venezolana. Lo digo con la culpa de haber incurrido en ese error, porque recuerdo el 23 de enero de ese año, ya tú estabas preparando tu programa, el 23 de enero de ese año se dio la famosa rueda de prensa de ellos convocando a la salida, ¿se acuerdan? Nosotros hicimos nuestras marchas, nuestros actos bonitos, le pusimos un homenaje, inauguramos la estatua en homenaje a Fabricio Ojeda ya en la entrada del 23 de enero. ¿No? Y cuando terminó el día nos reunimos, conversamos y alguien informó, mira, hoy hubo una rueda de prensa entre el psicópata violentista Leopoldo López y... La señora María Corina Machado. Y Ledesma. Y Ledesma. Llamando a manifestaciones y protestas para derrocar al gobierno. Y nosotros en el momento dijimos, bueno, bueno, son unos locos. No le paren a ellos, no le paren, no le paren. Craso error. No debimos haberlo subestimado. Porque luego, con complicidad interna dentro del gobierno, de importante importantes funcionarios con responsabilidades directas de la seguridad ciudadana y de la seguridad del Estado. Aquel 12 de febrero, cuando conmemoramos por todo lo alto los 200 años, el bicentenario de la Batalla de la Victoria, arrancó la guarimba en nuestras narices. La tenían planificada, la tenían organizada. Y en ese marco, ahí, días antes, nació. Con el mazo dando. Y la primera gran batalla que ganó el mazo fue la batalla contra la guarimba, la violencia terrorista de ese año 2014. ¿Tú te acuerdas? Claro. Y se arrancó el 10, el 12. Estábamos en Maracay, hicimos un programa especial. que es este que está aquí? El 12. No, el 12, recuerda que fuimos allá a... a claro, al acto en a, la victoria. En la victoria, correcto. Y después tú dices un programa especial, ¿cuándo? Allá, usted nos dijo, váyanse a Maracay y salgan desde allá mismo por los, los aviones. Correcto. Ya va, ya le voy a mostrar. Para ver. Ya va. Uh -huh. Que fue Jorge conmigo ¿Qué para ¿Qué día allá? fue ese, el 12? El 12, sí. El mismo 12 en la sí, noche. Señor, sí. Después del acto, del desfile que hicimos allá. Que Mira, yo conversé, es... estaba elegante, ¿verdad? ¿vale? Claro, ese programa fue así. Ah, no, pero este no, este no es. Este no es. Este fue. Aquí está. Mil, eh, 16 de febrero del 2015. Que lo hicimos de flu. Allá en Maracay que usted nos envió. Mm. Fue el 2015, no 15, el 14. Correcto sí. correcto, sí. Correcto. Sí. Bueno, la batalla. La primera batalla que enfrentó. Nosotros comenzamos el 10, formalmente. El 10 de, de febrero. ¿Miércoles? Mier, eh, no, no era miércoles. Era creo que lunes. Lunes. Los lunes, los sí, lunes. Correcto. Los lunes, Porque, los lunes imagínate. ¿Y cuándo cambiaron para miércoles? Después estuvimos, después estuvimos los jueves, después los martes, hasta que conversando, mira, vamos a poner el miércoles, que está en mitad de semana, y usted dijo, sí, comenzamos el miércoles y ya. Sí. Correcto. Sí. Jorge estaba los martes, ¿no? Con el psiquiátrico. Con el, Correcto. El, el diván, el diván. El diván. <risa> <risa> Pero a mí era bueno, ¿vale? Porque él se autoanalizaba, se acostaba y se iba autoanalizando. Jorge Rodríguez. ¿Ah? Ahí está. Ese diván, ese diván de Betapo asentó un gentío ahí, presidente. Un gentío. Sí, señor. Necesitamos, necesitamos ayuda. No se niegue nunca la ayuda de un amigo como Jorge Rodríguez. ¿Ah? Bueno, historia escrita, historia vivida, pero lo más importante, la historia que está por vivir, la historia que está por escribir. Lo que nosotros tenemos que echar es pa'lante ahora, pues, con toda la fuerza, con todo el poder. ¿Cómo va el partido, Diosdado? No, ¿Cómo van ya, los jefes ya, de calle, los ya, jefes de ya comunidad? Ya comenzamos, presidente, viendo sus instrucciones, ya a juramentar a los equipos políticos estadales y a los equipos de las ciudades principales. Ya estuvimos en Carabobo, estuvimos en Yaracuy, estuvimos uh -huh. en, en Monagas, estuvimos en Sucre, en Falcón. Al Suate, que no fueron... En Anzuategui, eh, La Guaira, La Guaira, y mañana seguimos. Mañana, mañana sí. Mañana sí, eh, mañana. corriendo el país. Sí, señor, mañana nos Por toca rato. Aragua y Guárico. ¿Y carnaval? El carnaval es el permiso. <risa> <risa> no remunerado. <risa> <risa> <risa> bueno, está No, bien. porque una, una cosa es el trabajo allí, pero también hay que ver el impacto que tiene, en... en porque estos actos de juramentación, presidente, en los estados. Tienen un alto impacto en, en el estado. Sí lo tienen. En el, en el estado. Quizás en lo nacional no, no no no tiene ese impacto, pero en los estados queda la noticia, se juramenta, se conocen las personas que la van a estar. La motivación, señores. De los líderes, la lideresa. Y sí. ha habido un, la presencia. Yo les decía a ellos que estos actos son de mucha calidad por el calidad política uh -huh. por el tema de la juramentación y ya la estructura. Tomando forma, ¿no? Tomando toda forma toda la estructura de nuestro partido. Correcto. Desde la, el equipo político, desde el buró hasta la, el equipo político de calle. ¿no? Uh -huh. Y eso tiene que ver con, con un proceso hermoso que usted ordenó de, de ir a elecciones por la base. Desde la base, en cada calle, en cada comunidad, en cada uveche. Y eso es la base fundamental de... de desde la base, con la base y por la base. Así mismo, es. ¿Ah? Así mismo es. Estructurando una fuerza política. El partido es más que un partido. El partido es un poderoso movimiento sociopolítico, sociopolítico-cultural, de hombres y mujeres con un liderazgo arraigado en la comunidad, de una fuerza que va a pie por cada esquina, callejón, por cada calle, por cada comunidad. Eso es el partido Socialista Unido de Venezuela. Una inmensa fuerza popular, más allá de los conceptos tradicionales de partidos políticos. Llámese como se llame, Jacobo. Los partidos que tú has militado marxistas-leninistas o los partidos que se conozcan en la historia de Venezuela o en la historia de la humanidad. Esto va más allá de toda historia conocida. Esta es una fuerza espiritual. El Partido Socialista Unido de Venezuela es una fuerza espiritual. Es una gran familia de gente que lucha por la patria, de gente que ama a Venezuela. Es una gran familia. Somos una gran familia. Y, y presidente, ahí hemos, hemos estado pues con uno de los, de los temas principales que se toca. ¿Aquí tocan. no dan agua? Sí hay, sí hay, pero no dan. <risa> Está bien respuesta, ¿eh? Mira quién trae el agua aquí. Directo de Vizcocuy, ¿vale? Sí hay, pero no no dan. Aquí la gente es pichirre, pero demás. Mire, presidente, eh, aquí hemos nosotros trabajado... Lo espiritual, el juramento, el tema del juramento es un tema muy espiritual. Correcto. Porque es el compromiso de la palabra de... Vamos a <risa> sentarnos, y ya. No, pero siéntese aquí. Siéntese aquí. Y yo me siento vamos aquí. Vamos a sentarnos, güey, conversamos aquí. Ajá. Ustedes verán pasa? cómo hacen la cámara ahí, ¿no? <risa> ¿Estamos bien aquí? ¿Ah? ¿Nos pegamos más? Cer más? cerca. Dale, aquí, más cerquita, güey. Eso es, ahora mire un poquito la, la toma No, no, no Esa está buena, ahí, ¿ves? Mira, eso es Mire, presidente, Ah, bueno, les decía que, que el tema del juramento es un tema muy espiritual La gente lo asume con una responsabilidad, es la palabra, hemos hablado de la palabra La persona revolucionaria o revolucionaria lo que tiene es la vida o su palabra, ¿ves? Para, para, como garantía y eso, eso recoge bueno el, el sentir del, del compañero, la compañera que está ahora en los equipos políticos este, municipales, estadales. Pero además hemos eh, tratado, presidente, de, del valor de la lealtad y de la unidad de las fuerzas revolucionarias. O sea, las fuerzas revolucionarias debemos mantenernos unidos ante cualquier circunstancia que no haya, pero ni una sola eh, circunstancia que pueda alterar, el estado monolítico de la de, de, de las fuerzas revolucionarias. Ellos van a intentarlo. Y, y fíjese que, que ellos, cuando estaba el comandante Chávez, uno podía decir, bueno, el comandante Chávez, el comandante Chávez, se fue el comandante Chávez, le dejó la responsabilidad de usted, una responsabilidad colectiva para todos nosotros de, de, de la dirección, y usted, cada vez que hay una situación del país, inmediatamente se convoca al alto mando político militar de la revolución. Y yo les digo a ellos, algunos no lo creen, que a veces. La propuesta suya no es la que gana, no es la sí que es. gana, y, y al final todos asumimos la propuesta que quede como propia y salimos a defenderla ante quien sea y como sea. Pues El método de la dirección colectiva, lo que dice Diosdado, ¿eh? el método de la dirección colectiva y la lucha permanente, porque se forje con calidad un liderazgo profundo, de base, un liderazgo verdadero, que le hable al país que oriente al país, que dirija un país, es un liderazgo colectivo. En este caso de millones de hombres y de mujeres. ¿Mm? No es un liderazgo unipersonal, caudillesco, egocentrista, de una persona. no. Chávez nos forjó a todos y a todas, nos forjó en los valores del liderazgo colectivo. Si había un hombre, un líder, con el poder... ...político y moral... ...con la estatura histórica que alcanzó el comandante Chávez. ¿Mm? Gigantesco, ¿verdad? Es difícil que se repita en la historia... ...de los próximos 100, 200 años, creo yo. Desde Bolívar... ...este país no tenía un líder con el poder moral, espiritual... ...que tuvo el comandante Hugo Chávez dado por el pueblo. No, desde Bolívar... Desde Zamora no lo tuvieron, no, no lo tuvimos. Y hay que ver, Dios dado, lo hemos hablado, si se hubiera impuesto en Venezuela un liderazgo unipersonal, caudillesco, individualista, la revolución se hubiera acabado hace diez años. Pero Chávez lo que hizo fue sembrar valores, ideas, liderazgo, sembró un proyecto histórico en millones. Y además insistió en su pregonar permanente contra el caudillismo, contra el individualismo que tanto se propaga. Lamentablemente, lamentablemente el caudillismo es una se tentación, propaga. es una tentación. Para quien ejerce, ejerce el poder, ejercerlo absolutamente, sin consultarle a nadie. Sin consultar a nadie, sin tomar en cuenta al pueblo, que es lo peor de todo. ¿eh? Y llegan a un cargo y se van a gloria. Y de un liderazgo caudillesco, unipersonal, egocéntrico, a un liderazgo corrupto, hay un pasito. Hay un pasito a que los antivalores de creer que la política está hecha para hacer negocios, para enriquecerse, para robar, para apoyar grupos económicos y ampararse en los grupos económicos para robar el erario público, para robar las riquezas del país, porque se creen. El cuento, pues. Tú sabes, sí, claro. todo el combate que hemos dado contra la corrupción, contra los corruptos, contra los mañosos, Y no crean los mañosos y las mañosas que se van a salvar del juicio histórico, porque vamos por ellos. estén donde estén, sea quien sea, se disfrace como se disfrace. El mañoso, la mañosa, el bandido, el corrupto, el mafioso, esté donde esté, se haya infiltrado donde se haya infiltrado. O ...se haya degenerado... ...se haya degenerado... ...porque... ...todas las semanas... ...todas las semanas hay un combate... ...contra esas manifestaciones... Y eso no, eh, ...nosotros podemos decir, presidente... Con, primero con autenticidad, no fingimos nada, que, que nos duelen esas deserciones, uh -huh. que nos duelen esos, esas traiciones. Uh -huh. Pero más allá del dolor, uno está convencido que el que se desvía del proyecto del comandante Chávez, el que abusa de, de su posición para apoderarse de los, de los dineros del pueblo, eh, no es parte de esta revolución. No es. No es parte de esta revolución uh -huh. La revolución no está no, no es que este es un chavista, como dice, disfrazado No, ese nunca fue chavista El corrupto no es chavista No es chavista El manipulador no es chavista El mentiroso no es chavista Porque simplemente Yo, yo a estas alturas, presidente Esta gente que se ha ido y está afuera Siempre tuvieron su proyecto personal Siempre tuvieron Siempre tuvieron su proyecto personal uh -huh. De grupo, juez que los, que los, que los, bueno, los, además les masajean el ego, el imperialismo, los llama, y los grupos, tú eres el mejor de la cuadra, tú eres el campeón, y mira ahí como van. habla de bonito, mira sí, cómo se van. sabe todo. ahí sí, van, no te, no te peines, el peinadito que no, se pone. No te peines así, peínate de lado, Eso, que es más, es más suavecito. simpático el, peine, el peinado de lado, ¿eh? Hablando suavecito, la cosa es mejor, pues. Mira quién llegó, Navaguarrabal, mira quién llegó. Ah, mira, viene saludando, vale. Mira, mira, mira, mira. Ahí viene saludando, mira. Eso. Mira cómo la peinaron, vale. Ah, Silita. Sí, Está pidiendo la bendición. Ah. Dios te bendiga, Ma. ¿Má? Dana. Tiene cara de sueñito, vale, mira, mira. Oh. Está aplaudiendo. Eso, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Qué es eso? Yo pregunto, ¿pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Un beso? Eso. Ese peinado, ¿vale? ¿Ah? Lo, que se, lo Mira, que se deja hacer. Está. Está rompiendo la moda, ¿vale? ¿Ah? Con ese peinado. ¿Cuántos meses tiene ya? No, no ya va a cumplir un año el 22. Cumple un año ya. Un año ya. Un año. grande, vale. La verdad, esos muchachos crecen, pero rápido, vale. Ah, Uno los ve naciendo... ...y después dos, cuatro, diez, quince años. Los muchachos hay que disfrutar... ...siempre... ...la infancia... ...y esos años tan bonitos de los niños... ...los hijos, las hijas, los nietos, las nietas... ...hay que disfrutarlo intensamente, dedicarles tiempo... ...dedicarles tiempo para hablar... ¿sí? ...para construir los valores... ...en base al amor... ...lo que se siembra con amor... ...en un corazón bonito de un niño o una niña... ...prevalece... ...y pasa todas las pruebas de la vida... ...así es... ¿sí? ...pasa todas las pruebas de la vida... ...bueno, lo que estábamos hablando... ...la dirección colectiva... ...el trabajo en colectivo... ...el respeto mutuo... La camaradería, la solidaridad permanente, son las bases que sembró en su legado eterno nuestro inmortal comandante Hugo Rafael Chávez Frías. Lo sembró. Y si quieren la prueba, ahí tienen 10 años de resistencia activa, creativa. Y victoriosa, porque nosotros estamos de pie y estamos victoriosos, estamos nosotros. Nosotros y ustedes mujeres, unidas y unidos. Estamos, bueno, di, nueve años se cumplen del programa con el mazo dando, bueno, es un programa internacional además... Tengo aquí un invitado internacional, dos invitados internacionales por aquí. Por aquí está Diego, Diego de allá Argentina. Diego y un compañero. Mira, vale, Diego. Tres creo que tenemos. tenemos Combatiente ahí... de las redes sociales, sí. ¿Ah? compañero de, del, del que está en la en la WICOM ahorita evaluando con Tania. Bueno, <risa> un saludo pues. Hay una compañera diputada brasileña, creo que estaba por allí también. Sí, vi las aquí delegaciones. Está. Aquí estaba, ¿eh? Lula. Mire, tú sabes que cuando Chávez salió de la cárcel de la dignidad, en 1994, 26 de marzo de 1994, era sábado, lo recibimos por aquí, él salió con esta seña, con Pero... esta imagen, y así así, y el pueblo lo saludaba de esta forma. Que hoy es la señal de saludo de la L de Lula en Brasil. Porque esto era, era la quinta. Pedro Carreño. Esto era la punta de la bayoneta. De, de la bayoneta, no, de la lanza patriota de la guerra de liberación. La lanza entraba y cuando salía desgarraba, ¿ves? Con esta puntica aquí. Este era el saludo de Chávez, ¿ves? Ahora el saludo de Lula. El saludo de América Latina, pues. ¡Que viva Lula! ¡Que viva Brasil! El liderazgo colectivo, los valores del liderazgo colectivo, la unión y sembrar, ¿verdad? Sembrar en millones de líderes y lideresas que hay en las calles, comunidades, VH, CLAP... ...que hay en los liceos, en las universidades, en las fábricas, en los CPT... ...que hay en el gran polo patriótico, nuestros hermanos y hermanas del gran polo patriótico... ...que aspiro muy pronto se complete nuevamente el gran polo patriótico... ...y ya sabemos por qué, Diosdado y yo, muy pronto habrá buenas sorpresas... ...y buenas noticias para reagrupar... A los que siempre debieron haber estado en el gran pueblo patriótico. Muy pronto habrá buenas noticias. Y agrupar gente nueva. A abrir las compuertas de la unión, de la incorporación y sembrar valores hacia el futuro. El antes Chávez hablaba que la unidad es diversa, que no todos pueden ser eh, patrio muerte, pues que la unidad tiene, tiene bloques. Pero es la unidad. El daño. Sí, Correcto. es la unidad. Y, y cuando cuando usted ha invitado que todos los movimientos sociales, todos los partidos que quieran estar en la revolución, bienvenido. Ali Rodríguez nos decía, presidente, que en política no uno se podía quedar solo con los que estaban. Que tenía que tratar de, de ir más allá. Él hablaba y utilizaba una, un término de lanzar la red. Uh -huh. Que la red fuese llegando cada vez más lejos, pues. Y se vaya, y se, y se, se sumen, compañeros y compañeras, que, que quieren, lo primero es querer la patria. Lo primero es querer la patria. Porque el que quiere la patria, no, en verdad la opción que tienen política es la opción bolivariana, la opción revolucionaria. Nosotros cuando, cuando vemos las posiciones, usted sabe, presidente, cuál era el compromiso de esta oposición de haber de haber logrado que, que derrocar al gobierno bolivariano, derrocarlo usted. ¿Cuál era? Entregar todos los recursos. Naturales de Venezuela Al imperialismo norteamericano Yo lo dije en estos días, algunos se molestaron En verdad Estados Unidos no nos quiere comprar petróleo, no nos lo quiere robar Quieren robar nuestro petróleo, nuestros recursos Como lo hicieron por más de 100 años Todo presidente que, que fijó posición sobre los recursos naturales de Venezuela Fue derrocado por el imperialismo O intentaron, incluido usted pues, un golpe de estado Uno no, varios Varios golpes de estado Es así son circunstancias que en la historia se van concatenando, se van uniendo, y que nos deben permitir a nosotros tener una posición histórica, importante. Una de las cosas más importantes que hemos tenido y que tenemos en este momento, que yo le evaluaba hace poco cuando se cumplieron 24 años de la histórica juramentación del comandante Hugo Chávez como presidente de la república, 24 años, ¿Mm? y se iniciaba aquel 2 de febrero de 1999 la etapa de la refundación victoriosa de la patria, la etapa del proceso popular constituyente, la etapa de la nueva constitución, la etapa... ...de los grandes cambios de las leyes habilitantes... ...la etapa de la derrota de los golpes de Estado... De las misiones... ...la etapa de la fundación de las misiones y grandes misiones... ...la etapa del crecimiento impresionante del ingreso petrolero... ...y de la inversión y distribución de esa riqueza... ...en educación, salud, viviendas, alimentación... ...y derechos del pueblo, salarios tuvimos el salario mínimo más alto de toda América Latina y el Caribe, lo cual demuestra que sí se puede, sí se puede. Esa etapa de refundación, que la ubicamos entre el 2 de febrero de 1999 al 5 de marzo 2013, nos permitió demostrar y sembrar la patria nueva. Demostrar que se podía construir una patria superior, muy superior a lo que había conocido nuestro país en 180 años de república oligárquica y de terratenientes y capitalistas. Ahora nosotros tenemos una ventaja que las generaciones que estamos activas y vivas, cada quien a su nivel, desde la generación más antigua quizás, ...la más antigua... ...aquellos combatientes de los años 60... ...aquí está María León... ...querida camarada... ...la Leona María... ...la Leona de Chávez... ...compañera... ...está Noelípo Caterra, ...querida compañera... ...combatientes desde los años 60... ...por allá 70... ...y siguen en la primera línea... ...con su fuerza espiritual... ...con su energía, con su ejemplo... ...desde la generación de los 60, 70, pasando por la generación fundadora de la revolución bolivariana que encabezó nuestro comandante Chávez, y llegando a las generaciones más jóvenes, más tiernas, sí. de esos muchachos que andan con uno por ahí en los actos, en las marchas. No, de la OVE. De la OVE, la Organización Bolivariana de Estudiantes. 14 años, 15 años, 16 años, y uno los escucha, bueno, es una maravilla, pues. Es otra realidad, porque la realidad de un muchacho, Blanquecao, querida compañera, la realidad de un joven de 12, 14, 16 años, su percepción de la vida, su perspectiva histórica es muy diferente a la de nosotros. Los problemas que ellos tienen en la sociedad, los asuntos a resolver, la motivación, los temas principales que los motivan, son otros. ...es muy diferente a nosotros, dios dado, ...a la juventud, lo que nos movía en los 80, en los 90... ...y debemos nosotros saber eso, reconocerlo... ...para poder tener los pies plantados sobre la tierra... ...y para poder construir el hilo conductor de unión... ...de todas las generaciones vivas y activas en Venezuela... ...y ese hilo conductor... Que nos une es la conciencia histórica que debemos tener que estamos del lado correcto de la historia. Que nosotros llevamos las banderas de Bolívar, que llevamos las banderas de Chávez, que llevamos las banderas de siglos de resistencia y de lucha. Que estamos en el punto correcto de la historia. Conciencia histórica. Tener la conciencia histórica. ¿Verdad? Ahí llegó Carmen Meléndez, ¿vale? Te acabas de sentar, tú no estabas ahí. Ahí está la esposa de Aristóbulo también. ¿Ah? Está la esposa de Aristóbulo al lado de ella. Correcto, la querida camarada, esposa de Aristóbulo, Isturis. Aristóbulo presente. Tania Carmen, Díaz. Carmen estaba en, estaba en un acto. Carmen estaba en un acto. Bien elegante, ¿vale? Vestida de morado. ¿Cómo están los carnavales? ¿Fino? ¿Fino? ¿Fino? Bueno. Estamos del lado correcto de la historia, Dios dado. Estamos con las banderas históricas. Tenemos una conciencia histórica, porque sabemos de dónde venimos y nos sentimos orgullosos de venir de esa raíz profunda aborigen, de esa raíz africana profunda, de esa raíz rebelde bolivariana, de esa raíz zamorana, de esa raíz robinsoniana nos sentimos orgullosos del camino que han transitado nos, nuestros antepasados y nos sentimos orgullosos del camino que hemos transitado en estos años de batalla y de lucha y tenemos claro el horizonte hacia adelante tenemos claro el horizonte sabemos que no es fácil sabemos que no es fácil perturbaciones habrá guerras las intentarán, problemas habrá, pero ante perturbaciones, guerras y problemas, nosotros seremos superiores que ellos, nosotros avanzaremos por encima de esas problemáticas. Y creceremos, y creceremos, y creceremos. Tantas cosas fue que se pueden decir que se reúnen en una sola palabra hoy, aquí, en esta montaña fría del sur de Caracas. Felicitaciones, Diosdado, por los nueve años de batalla permanente, de creación de conciencia y además de un combate victorioso contra la mentira. Felicitaciones. Diosdado Cabello Rondón. Y Rondón... No ha peleado. No ha peleado. <risa> bueno, yo como soy un perturbador de este programa... No sé si tienen torta. Deberíamos picar una tortica, ¿verdad? Aquí está. ¿Esa torta de no, es verdad? Yo no creo que era si anime. Tilería, presidente. No sé pinta de anime, Marlene. No, ya va. ¿Ah? va déjeme averiguar, déjeme averiguar. ¿Ah? Déjeme averiguar. Mira, mira cómo te saluda. Se emociona cuando ve el abuelo, ¿vale? No, de verdad. Mira, ya camina. Mira cómo se emociona, ¿vale? Qué belleza. Mira, trae su franela en los nueve años, ¿vale? Ah, trae su franela. Hola. Mucho gusto. Dale, mucho gusto. <risa> Aplausos, es una estrella. ¿Ah? No, si sí es de verdad. Parece que es de verdad. Sí. Vamos ¿Ah? a ver aquí. No, no, esto sí es. es de verdad. No, sí. ¿Ah? Esto es cartulina. Y esto es esto cartón sí, esto, sí, esto, <risa> sí. No, presidente, no, no, no, que no. Es de verdad, esto aquí nada más. No, no, no, no, no esto también. Le damos a la torta. Sí. Buena hora. Sí. Aprobado. <risa> bueno, traigan ahí pues el cuchillo. Ah, viene el cuchillo ya. Traigan, ¿por dónde se prende esto? ¿Por aquí? No, por aquí, no, no, por aquí, por aquí. Por aquí. <risa> Vamos a ponerlo aquí. Correcto, nueve años se dicen fácil, pero son nueve años que pueden representar un siglo. Un siglo tremendo de combate cuerpo a cuerpo. Y la victoria nos pertenece. La victoria es nuestra. Ajá. la ahí pues, Tito. Ajá. Aquí en familia. familia. Mira, mira chiquitito como. Mira, mira, mira, chilito. Mira. ¿Mira? Cumpleaños feliz. feliz. Te deseamos a ti. Cumpleaños más orando. Cumpleaños, feliz! ¡Eh! Vamos a ver, vamos a ver. ¿Cómo, cómo sirvas tú? ¿Cómo sirvas tú? tú? Mira, ¿cómo sirvas tú, mamá? ¿Cómo sirvas tú? Le dio pena. Bueno, me mandan mi no, pedazo de torta, ayudado. Vamos a picarla a por aquí. Prueba para ver si son de verdad, porque yo tengo mis dudas. ¿Esa es de verdad? Esta es de verdad. Pero está dura. Ya, ¿La de abajo será de verdad? La de la mío. abajo, ¿esta, esta? Ajá. Bueno, vamos a picar esta primera, pues. Vamos a probar la tortica, pues. Ah, la sacamos por aquí, pon el plato ahí. Ya vamos. Pues, no es, que... que... <ríe> es de verdad, oíste, mira. ¡Ja, <ríe> Yo me voy a comer mi pedacito. Cuidado. Sí, Ahora tú. Que hable yo, yo también quería comer. No, no, sí, de verdad. Aquí hay, ¿ves? ¿eh? Es de chocolate, está buena, Pedro Infante. ¿oíste? Presidente, nueve años, aquí hay un equipo de, de muchachos y de muchachas, compañeros que están, que son los verdaderos arquitectos de este programa. Son los que trabajan mañana, tarde y noche, están pendientes de, de lo que hace la gente de la oposición. Nos ayudan a preparar los videos. Tan, eh, yo solo les digo, cuando yo les digo, mira, esto que salió, ya ellos tienen la historia. Ya ellos tienen la historia. Es un equipo que de verdad el reconocimiento es para ellos. Yo me paro aquí a hablar lo que ellos preparan. Lo que ellos preparan. Afortunadamente hemos, creo que el balance de después de estos nueve años... Hemos hecho contacto con el pueblo, a través de la verdad. La verdad ha sido el, el instrumento fundamental. Yo les decía, una sola persona en nueve años ha pedido derecho a réplica y se la dimos. Yo dije, mire, esta persona se está, está reclamando que yo dije esto y leí lo que enviaron. Del resto, nadie, nadie ha refutado lo que sale en el mazo, porque además nosotros nos cuidamos, nosotros sacamos aquí solo lo que ellos dicen. Yo a veces ni, yo a veces ni comento, presidente, yo las cosas y lo que hago es, por Dios, me pongo la mano en la cabeza y digo... ¿Estás en una mantequilla sin programa así uh -huh. todo ellos están el programa ¿Todo, todos los días me dan dan insumo por el programa va a haber bastante insumo ahora de aquí a la primaria ¿Ah? ¿Sí, cómo no? <risa> pelea pelea pelea capriles sí. criticando a a, a a mi candidato ¿Ah? al conde no puede ser no eh... pido respeto para el conde del guacharo capriles Enrique Capriles Radón. Él anda buscando, presidente, que alguien le responda. Entonces, ojalá aceptar un debate con el con el, con el, el conde. conde. No, Ay sería Dios, cariño, el conde lo en una revolcada. Si lo lo revolcada. <risa> linda y bella yo. Bueno, felicito a Diosdado nuevamente y los dejo en paz para que disfruten el programa número 421. <risa> 21. Que ¿Qué es más? el programa de los nueve años. Bendición. ¿Tiene la bendición? Dios la bendiga. ¿Tiene la bendición? Dios la bendiga. No, este, que pasa que este la seña con ella. Este, la seña con ella es el dedo, sí. tiene el pedacito de torta? El dedo. ¿Estás buscando el pedacito de torta? El dedo. Puñito, puñito, puñito. Da, dale un ojito, anda. Un ojito, ojito. ojito. ¿Ojito? Mira. Ana. ¿Quién? <risa> Dale un ojito a ellos, ríe, un ojito, un ojito. <risa> bueno, hasta la victoria siempre. ¡Venceremos! ¡Venceremos! Felicidades, que Dios los bendiga a todos y a todas. ¡Que viva con el mazo dando! ¡Que viva Diosdado Cabello! ¡Que viva también! ¡Que viva la patria! ¡Venceremos! Muchas gracias. ¡Venceremos! No, entonces este este es la de Silvia. La semana. Silvia. La de tú? Tu, tu. Eh, tu torta. tu torta, ¿Ah? torta, ¿Ah? Sí, vale, pero más tarde, ¿qué pasa? El que no felicite no come torta. Dice así. Siéntese, por favor.